En sí, sí, sí el parámetro. Hasta solo y con lágrima en los ojos Un gran dolor recorre por todo mi cuerpo Este lindo amor que tenía entre nosotros Se desvaneció y solo me queda sufrimiento Dime por qué te fuiste así nomás Si yo te di todo pero no valió de nada Ahora qué hacer si no te tengo a mi lado Pero para qué si nada de esto te ha importado Hoy solo me queda seguir para adelante Y mi corazón insiste en volver a Verte, pero para qué si conmigo solo jugaste? Te fuiste y ya no volveré a tenerte. Dime cuántas cosas fue que yo hice por ti. De nada sirvió porque no lo valoraste. Si yo a tu lado me sentía muy feliz, pero todo este amor tú lo rechazaste. Cuántas flores se marchitaron por tu adiós, no las cuidaste y no le diste amor, eso es lo que lograste con todos tus rechazos, no sentiste el calor que te dieron mis brazos, las palabras tiernas se borraron de mi mente, tal vez sentías algo pero tú no lo mostraste, pero con el tiempo te volviste diferente, y no es amor lo que tú me enseñaste. Te marchaste, me dejaste con mi corazón, solo jugaste. Te perdiste, desapareciste y como sanares, estas cicatrices. Te marchaste, me dejaste con mi corazón, solo jugaste. Te perdiste, desapareciste y como sanares, estas cicatrices. Es que yo no entiendo porque me pasó a mí si yo lo que hacía era darte mi amor pero ya sabes tú me pagaste así y solo en mi alma dejaste un gran dolor pero date cuenta que el mundo da vueltas y todo lo que haces en la vida se regresa porque algún día tú te vas a arrepentir y cuando te arrepientas será demasiado tarde yo ya no estaré para ti y nada volver a ser como antes sabes que yo ya no estaré para ti y nada volver a ser como antes el imparable te marchaste me dejaste con mi corazón solo jugaste Vamos a nariz